Namaskar El mundo físico es un producto de polaridades, masculino y femenino, el yin y el yang, Ida y Pingala, Shiva y Shakti, el cerebro derecho y el cerebro izquierdo, o como quieras llamarles. la aspiración de encontrar la unión de las polaridades se está encontrando expresión a través de la ambición, la conquista, amor, sexo y yoga. Yoga significa unión. La forma más sencilla de yoga es poner tus manos juntas en Namaskar. Namaskar trae armonía entre las dos polaridades dentro de ti mismo. Uniendo tus manos en Namaskar, mira a alguien o algo con un enfoque sensible y amoroso. De tres a cinco minutos, tú comenzarás a armonizarte Haz Namaskar y siente la paz. Haz Namaskar y siente el amor. Haz Namaskar y siente la unión. Que sepas la unión infinita de yoga en este día internacional de yoga. Juntemos nuestras manos y unamos al mundo. Que tu ser se libere con tus manos unidas.